Zaira atención sola dice que no está más con Polito Pieres me está jode. sola yo la verdad que me sorprendí porque me sé que esa relación iba viento en popa bueno pero tal vez quiero ocultar alguna que otra cosa Zaira ¿No creíste? yo no le creo nada Zaira ah. Nara por las dudas viste primero no le creo nada después que hagan los famosos el tema es que habla de trabajo propuestas sí. de trabajo dice que tiene propuestas de Canal 13 para ir y además habla de Jay Mamón. ¿la compartimos? sí Ajá. ¿cuándo te vamos a volver a ver en la tele? La verdad que aparecieron muy lindos proyectos, pero estoy haciendo muchas cosas, muchas otras cosas que no me da el tiempo. O sea, además soy mamá y priorizo mucho estar con mis hijos. La tele, bueno, te, te roba mucho tiempo. Así que esperando algún proyecto que, que quizás sea como, no sé, más corto o, o que se pueda adaptar un poco más. ¿Cuándo se viene el blanqueo? Digo, ¿cuándo vas a venir a la. A una fiesta con tanto glamour como esta del bracete de tu novio. Yo nunca fui acompañada a las fiestas. Me, a mí, no sé, me parece como que este ambiente es mi ambiente y vengo con mis amigas y mis compañeros de trabajo. Ya somos bastantes, pero no, no soy como mucho de mezclar. Pero además no tengo nada que blanquear, la verdad que estoy muy tranquila. solita? Muy sola. La verdad que estoy muy tranquila, no, no estoy ahí como a la espera de, de ninguna invitación a nada. Estoy como en un momento de mi vida disfrutando el estar acá. Siempre fui como muy de proyectar, de armar, de organizar, soy muy ordenada. Y ahora es como que quiero disfrutar el momento. Quería preguntarte cómo repercutió en vos esta serie de denuncias a miembros de la farándula. Ojalá que la justicia actúe lo más rápido posible, porque me parece que en casos así cuando toman tanta dimensión es muy importante eso, que, que actúe rápido, que actúe rápido, confiar en la justicia y uno de este lado, yo más que, que se me ponga la piel de gallina cuando escucho, la realidad es que cuando escucho a las dos campanas porque si bien siempre estamos del lado de la víctima y hay que acompañar a la víctima, eh, para mí es muy duro escuchar las dos campanas. ¿Vos creés que Jay va a poder volver a la televisión o que después de una denuncia así no hay vuelta atrás? quiero meter porque es un tema muy delicado y no sé, no sé. conocías a Jay bien. Obvio, obvio. Sí. Tengo buena onda con él. Sí, es que, bueno, yo trabajo hace muchos años en el ambiente y la verdad es que tengo buena onda con, con todo el mundo. Eh, me sorprendí al igual que, que todo el mundo. No, acá es maravilloso que vea la nota la fuera no, del no, no, aire, porque lo que decimos fuera del aire es maravilloso. Igual, no le creo que está sola. <risa> Yo tampoco. No le perdóname. creo que está sola, entiendo que le ha traído problemas esta relación, sobre todo con la familia de Pieres y también con, con su amiga Paula Chávez, pero no le creo que está sola y el que son que hizo amigos para, nada para más. pelearse en tiempo Por récord. eso digo. Se bueno, a veces separó, pasa, ¿sabes se que si te jugás ella por por estaba obsesión? Ya pero, no, pero fue un verano inolvidable. Pero intenso. no le creí me que todo lo que era la estaba toda la familia de él, muy top, hablamos punta del este, bien ya era tal no querían bajar a la playa cuando estaba Zaira o sea ay pero no, no la, la querían no sé si discriminaban sí. pero no aceptaban no lo, es otra pregunta que hago no aceptaban discriminaban? Su... No, discriminaban no, no, no sé pero El no aceptaban la, la relación la separación de Polito con su mujer la madre de los hijos fue muy traumática para la familia de Polito tiene nenas muy chiquitos y, y la llegada de Zaira sienten como que Zaira de alguna manera eh, bueno, estimó las posibilidades ver, de reconciliación esta, estoy un poquito del lado de Zaira digo háganlo cargo a él la Polito sí, sí, no no por supuesto viste con claro, no tiene nada que ver, por supuesto. Él tiene nenes muy chiquitos, se separaron cuando el nene tenía... No, ya venían nene. saliendo, de ya que que Claro, nos el nos tema es el dos. tema, son lo, empiezan a contar las fechas. Quiero decir con relación a Nunca Zaya, dan la fecha. No se preocupa tanto de que le salga el contrato de televisión, que sí. hay, Multitalen trabaja para eso, y todavía no hay nada certero, porque es la número uno en facturación en este momento. En eventos. Son las que más o sea, en un evento acá estuvieron... ¿Cuánto, por ejemplo? Y un millón por evento con... ¡Ay, qué... Ay me gusta eh, ¿Y el perfume? bien <risa> En este caso... Este evento fue muy arriba. Muy arriba. Eh. Todas... este Sí, qué lindo. Eh, mira. Que... menos <risa> Bueno. <risa> <risa> <risa> <risa> le hacemos la vamos. Llámenos por la mitad y <risa> te lo hacemos.